Hay un lugar en México llamado Gatas Muchas. A decir verdad, existen tres sitios con este nombre a lo largo del país. El primero, localizado en el estado de Zacatecas, mientras que encontramos el segundo al noroeste de Durango, mismo que actualmente conserva el nombre de Doroteo Arango. Por último, la localidad de Gatas Muchas, Coahuila, Situado en el municipio de San Pedro, en el estado de Coahuila de Zaragoza. Pero, ¿qué tienen las tres comunidades en común? Todas son consideradas capitalmente bajo las redes de internet como ciudades fantasmas. Todas ellas tuvieron un nombre diferente al actual y sobre todo nadie ajeno a las comunidades parece conocerlas. Sin embargo, el día de hoy te hablaré a fondo de la última citada. En ella habitan 127 familias y el ejido se compone por 403 habitantes. Está a 1110 metros de altitud sobre el nivel del mar. 49% de su población son hombres y 51 mujeres. Si bien no se conoce a ciencia cierta el origen del nombre, múltiples historias giran en torno a él. La más conocida es que hace aproximadamente 200 años las sirvientas de los grandes hacendados en su mayoría tenían la forma de la nariz muy achatada, lo que hacía parecerles como si no tuviese. Y es que desde tiempos inmemorables suele llamárseles en forma despectiva a los trabajadores, en especial trabajadoras de limpieza, gata. Cosa bastante loca, ¿no? Pero, una cuestión que hace extraño al lugar no es precisamente el nombre, pues esta localidad ha sido sede de sucesos extraños fuera de este mundo. Las típicas leyendas son muy sonadas, desde la controvertida Llorona hasta el antiguo hospital en la escuela primaria Ignacio Zaragoza. O que debido a innumerables objetos de valor bajo la tierra, a los alrededores, cuando se está fuera de elegido por las madrugadas, puede verse elegido como si ardiese en llamas. Pero lo que te mostraré a continuación va fuera de la lógica, pues se cuenta con diferentes pruebas fotográficas en las que si observamos bien, nuestra piel se eriza. Una evidencia, Una evidencia es la siguiente de secuencia de fotos, de fotos tomada de la por, por Jesús por Rivera Martínez, Martín, Martín, ex, ex habitante de, de quien hace algunos años, hace años, años, durante un partido de fútbol con sus amigos y familiares, familiares, familiares, familiares, familiares, capturó, capturó esto, esto, esto, esto, esto aprecia, aprecia, con, aprecia con atención. A pesar que en la presente secuencia la diferencia entre una foto y otra es de menos de un segundo, en una de ellas vemos lo que parece ser un ovni. Da un acercamiento y juzga por ti mismo. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle manito arriba y suscribirte a mi canal para ser el primero en enterarte cuando suba más contenido. Déjame en los comentarios tus deseas de un nuevo video y agradecería tus sugerencias.